Bueno, Elvis, la gente eh, en esta zona del país acostumbra mucho en Semana Santa a irse a la zona de las terrenas para disfrutar de la hermosura de sus playas. Y nos gustaría ver, bueno, ahí tenemos en pantalla cómo están las calles de las terrenas que se congestionan eh, constantemente en esta temporada. Una gran cantidad de gente, Elvis. Así es, ahí hay playas interesantes, ahí está playa... Las Ballenas, está Punta Popi. Playa Cozón. Sí. Hay varias eh, que están ahí en las terrenas y que la gente aprovecha para ir también a esa zona de pueblo de los eh, pescadores que está, eh, me parece, está en reconstrucción todavía porque eh, se quemó recientemente. Pero aún así la gente abarrota esta zona de las terrenas, como vemos en vivo estas eh, imágenes de cómo está en este momento la gran cantidad de personas en las calles de las terrenas, abarrotadas, difíciles de circular, de por sí son difíciles de transitar por la estrechez son estrechas. de las vías. Y en esta temporada, pues, se ponen mucho más difícil por la gran cantidad de personas que van a visitar a las terrenas aprovechando el asueto de la Semana Santa. Si usted va para esa zona, para que sepa, ¿verdad?, cómo están las terrenas y si puede cambiar de lugar yo yo no me yo no me iría para allá, hay demasiada gente así ah. es bastante, donde hay tanta gente no me gusta, normalmente esas playas son muy concurridas, imagínense ustedes ahora que se desplazan personas desde distintos puntos del país, Santo Domingo de Santiago, ya ustedes han podido notar en los reportes de los muchachos que están ahí apostados cuando le preguntan de dónde son, pues son de fuera, de esa, de ese municipio, de esa provincia así la que gente le gusta a usted, ir a también porque se dan, se dan las presentaciones artísticas eh, tanto de día como, como durante la noche. Y esto llama mucha la atención porque van eh, muchos artistas de renombre, sobre todo ahora los, los temboceros, reggaetoneros, acuden a hacer las presentaciones que se han vuelto ya una tradición en esa zona de las terrenas. Por eso también mucho más la gran afluencia de personas de no solo de toda esta zona del nordeste que aprovechan por la cercanía, sino de todo el país, se trasladan para disfrutar de las playas de las terrenas. Los muchachos, bueno, los muchachos estaban reportando, resaltar eso, eh, y que le preguntaban a los, los, las autoridades eh, vimos que ellos decían que estaban prohibidas las botellas de, de vidrios de cristal, para evitar que se rompan, que las personas se corten, y eso es muy interesante. Muy interesante, interesante a porque tenemos. a veces se originan trifulcas y situaciones, y estas eh, botellas sirven como eh, armas para las personas Así que es. se ven involucradas en esta situación y causan entonces las heridas a eh, las personas con las que se dan estas situaciones. Muy buena medida tomada por las autoridades, eh, de igual forma sabemos que hay todo un amplio dispositivo desplegado en las terrenas, al igual que en todo el país, para evitar que ocurran situaciones mayores.